Ya queda menos para ir a Barcelona el domingo día 17, domingo de resurrección. Autobiografía de un yogi. teatro Apolo, resurrección. Estaba yo pensando acerca de esto de la resurrección, resucitar, resucitar, resucitar. En la autobiografía de un yogui se cuenta, hay un capítulo que se titula Resurrección de Jutteswar. Y se cuenta eh, la aparición de Yudhishthira. Se le aparece a Yogananda tres meses después de su muerte. Tres meses después, el día 3 de junio de 1936. 3, 3, a las 3 de la tarde, en una habitación en el Hotel Reyen de Bombay. 3 de junio, tres meses después, 3 de la tarde. 3. 3, 3 yo pensé tres, tres, tres. ¿Qué significa esto? Dice yo Yogananda en este libro, la resurrección es un proceso de transformación. ¿Qué significa? Resucitar, resurgir a una nueva vida. ¿Pero qué resurge y en qué consiste este proceso? Todas las cosas están sometidas, dice después, a una permanente transformación inevitable todo cambia ya dijo Machado todo pasa todo queda todo cambia inevitablemente o para bien o para mal resurrección es una transformación provechosa una transformación luminosa surgir resurgir a una nueva vida ¿Cuánto necesitamos esto para subir a una nueva vida? ¿Qué años? ¿Qué dos años? Que queden atrás. Vamos a resucitar con la autobiografía de un yogi en el Teatro Apolo de Barcelona. Os esperamos.